La siguiente pregunta aterriza desde Tarragona. Marina Blue nos pregunta, ¿puedo germinar fuera de temporada? Hola Marina, claro que puedes germinar fuera de temporada. Lo único que tendrás que hacer es adecuar las condiciones de las semillas que vas a cultivar en algún espacio. Tanto si lo haces en épocas de calor como de frío, vas a poder germinar y cultivar semillas de plantas autoflorecientes en exterior sin mucho problema. Lo único que notarás será que a la hora de la producción, por mucho empeño que le pongas, conseguirás un poco menos que en temporada. A pesar de ello, si tomas algunas precauciones, te aseguramos que tendrás flores durante todo el año, sobre todo en latitudes intermedias, donde no se sufre demasiado de las bajas temperaturas. Las plantas autoflorecientes, al igual que las fotodependientes, a la hora de germinar necesitan unas condiciones idóneas para que la simiente pueda abrirse dando paso al primer brote. La temperatura idónea en la que germinan las semillas comprende un rango desde los 20 hasta los 28 grados. Por ello, tanto si se queda por encima o por debajo de ese umbral, la semilla no conseguirá abrirse y accionar sin problema su mecanismo de germinación. Además de la temperatura, la humedad relativa del ambiente también será un factor determinante que variará según la estación del año en el que estemos. Si estás en meses calurosos, como puede ser agosto, te aconsejamos germinar en algún habitáculo en el que puedas regular la temperatura y la humedad. Un aire acondicionado y un humificador serían perfectos para germinar durante esta época del año, ya que podrías regular por completo el clima en el que germinarán tus semillas. Si no puedes acceder a ambos productos, te aconsejaremos que coloques las semillas germinando en un espacio con ventilación en tu casa, humedeciendo cada par de horas el medio en el que están brotando tus semillas. Recuerda no exponerlas a los rayos del sol durante las horas más intensas, sobre todo al mediodía. Por el contrario, si estás en los meses fríos, lo mejor es que adquieras un mini invernadero junto a una manta térmica. Con el invernadero, además de asegurar una humedad y una temperatura más estables, conseguirás dotar de más protección a tus pequeñas semillas. Si no tienes presupuesto y no te lo puedes permitir, te aconsejamos que las dejes en el lugar más cálido de la casa, evitando las posibles heladas.